hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella vamos a ver la solución de una matriz de 4x4 en esta clase veremos qué orden se debe seguir en el desarrollo de matrices de 4x4 por el método gauss jordan y por último un ejemplo de aplicación reduciendo una matriz de 4x4 no siendo más, comencemos. Definamos. Para resolver una matriz de 4x4 que tiene 4 ecuaciones y 4 incógnitas, se debe proceder con una secuencia que permita más fácil la solución de la misma. Entonces tenemos lo siguiente. Esta es una matriz de 4x4. Ella va a tener los términos e, x, y, z, w. Y estos serían los términos independientes. O también se puede ver como las letras X1, X2, X3 y X4. Cada una de ellas representaría un sistema de ecuaciones. ¿Cómo se debe proceder para resolver este sistema de ecuaciones? Como primera medida, definamos que esta línea me separa los términos independientes y... Debo obtener una serie de unos, toda esta línea va a quedar reducida con unos, mientras que todo lo demás debe ser cero, de esa manera debemos proceder. Para ello vamos a trabajar con una serie de pasos, en total son seis pasos. El primer paso nos indica que debemos reducir a ceros los siguientes números. Entonces, estas casillas son las que primero se deben convertir a ceros. Estas cuatro casillas. Eso nos indica el primer paso. Segundo paso. Estas dos casillas se deben convertir a ceros. Tercer paso. Estas dos casillas y la casilla de abajo se deben convertir a ceros. Cuarto paso. Esta casilla se debe convertir a 1. Quinto paso. Estas tres casillas se deben convertir a 0. Acá hay una variación. Esta es a 1 y estas tres a 0. Paso número 6. Debemos proceder a hallar los unos que faltarían que serían de esta casilla, de esta y terminaría toda la diagonal ya que todos los demás ya están en ceros. Cuando se convierte todo ello tenemos aquí unos valores que son la solución, eso sería el valor de x, y, z y w respectivamente o también x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Vamos a resolver un sistema de matrices de 4x4 siguiendo estos pasos y haciendo operaciones entre matrices. Miremos. Primero, resolver por Gauss-Jordan el siguiente sistema. Nos dan este sistema de ecuaciones. Esta ecuación, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. x 1, x sub 2, x sub 3 debería ir, pero no, no hay, entonces esto valdría 0, x sub 4 son cuatro variables y estos son los términos independientes. ¿Cómo se organiza esta matriz cuando tengo un problema de este tipo? Debemos hacer lo siguiente, vamos a trabajar con los índices que acompañan las variables, este sería 3, este sería menos 1, como aquí no hay nada, valdría 0, 6 y el término independiente. De igual forma para la siguiente fila, 4, 2, menos 1, menos 5 y 6,9. La siguiente, menos 5, 1, menos 3, como no hay nada, acá sería el 0 y menos 16,8. Y por último, la cuarta fila, como no hay nada, 0, 10, menos 4, 7 y y menos 36 ya aquí tenemos el conjunto de elementos organizados en la matriz esta es la matriz que debemos resolver ¿qué quiere decir con ello? que debemos resolver toda esta parte de unos y luego terminar de encontrar toda la, la solución de la matriz vamos a seguir los pasos vamos a empezar con el primer paso. No olvidemos que esta fila la vamos a llamar R1, R2, R3 y R4. Para diferenciarlas en las operaciones con matrices. Vamos a encargarnos del primer paso. ¿Qué dice el primer paso? Que se deben convertir a ceros estas casillas. Entonces vamos a convertir a ceros estas casillas. Para ello, entonces vamos a hacer operaciones entre matrices. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, vamos a empezar a mirar el primer término. Este lo podemos anular si le sumamos el término de acá. Menos 1 más 1 nos da 0. O sea que esa sería una operación. Sería la fila 1 y la fila 3. Que sería una suma. R1 más R3. Para la siguiente, podemos hacer un trueque entre estos números. Este 4 que multiplique esta fila y este menos 5 que multiplique la de arriba. Y hacer una suma entre ellos. Entonces podríamos hacerlo de la siguiente forma. 4R3, vamos a multiplicar todo por 4, más 5 por R2. Como son de signo contrario, se van a cancelar. Observación, no puedo repetir lo mismo en la otra operación de esta fila, o sea que esta ya queda de esta forma, 4R3 más 5R2. Ahora, para la siguiente fila, voy a combinar esta fila con la primera, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un intercambio, este 3 va a multiplicar todo esto y el 5 va a multiplicar la parte de arriba. Y como son de signo contrario, se van a cancelar. Nos quedaría 3R3 más 5R4. Ya teniendo esto, estas serían las operaciones para que esto se convierta en 0, 0, 0 y 0. Entonces vamos a empezar a ir reemplazando. Vamos a irnos con la primera fila. Vamos a ver los elementos de cada fila. Entonces, A1, 1, 3, como es más por menos da menos, queda con el mismo signo, 3 menos 5, eso nos da menos 2, con la siguiente, a su 1, 2, menos 1, más 1, nos da 0, a su 1, 3, 0, menos 3, nos da menos 3, a su 1, 4, 6, más 0, nos da 6, a su 1, 5, que es el último de la fila, 2.3, Menos 16.8, una suma, queda con el mismo signo, quedaría menos 14.5. Ya aquí tenemos el resultado de la primera fila, entonces vamos a reemplazarlo. Nos quedaría menos 2, 0, menos 3, 6, menos 14.5. No olvidemos que estamos trabajando sobre la original, o sea, la anterior. Entonces, para tenerlo en cuenta, vamos a ponerla aquí. Esta es la matriz original con la que estamos trabajando. Ahora vamos a hacer el siguiente cambio. 4R3 más 5R2. Entonces vamos a intervenir esta fila. Entonces vamos a hallar el a 21 4 que multiplica esta fila. O sea, menos 5 más 5 por 4. Esto nos daría 0. Hacemos lo mismo que el siguiente. 4. Que multiplica a 1 más 5 por 2. Esto nos daría 14. 4 que multiplica a menos 3 más 5 por menos 1. Esto nos da menos 5. Menos 12 nos da menos 17. A sub 2, 4. 4 por 0 más 5 por menos 5. Esto nos daría, esto da 0, daría menos 25. Y nos falta... A25, 4 por menos 16,8 más 5 que multiplica 6.9, esto nos da menos 32,7. Ya tenemos los términos de la siguiente fila, entonces vamos a reemplazarlos. Cambiaron acá, 0, 14, menos 17, menos 25 y menos 32,7. Ahora, vamos a hacer los pasos para la tercera fila. 3R3 más 5R4 Aquí como ya hemos cambiado Estamos cambiando No olvidemos que estamos trabajando sobre la original O sea que no vamos a tocar esto 3R3 Entonces R3 Más 5R4 Entonces miremos Sería 3 Por menos 5 Más 5 por 3, miren, 3 por menos 5, más 5 por 3, esta es la original, sobre ella es que estamos trabajando, esto nos daría 0, hacemos lo mismo con el siguiente, A32, sería 3 que multiplica 1, más 5 por menos 1, esto nos daría menos 2, A33, 3 por menos 3, más 5 por 0, esto nos daría menos 9. A34, 3 por 0, más 5 por 6. Esto nos daría 30. Y por último, A35. 3 que multiplica menos 16,8, más 5 por 2,3. Esto da menos 38,9. Ya tenemos los valores de la tercera fila o sea que vamos a reemplazar quiere decir que esta es la matriz que ya ha cambiado con esta es que vamos a proceder a seguir trabajando entonces esta se convierte ahora en nuestra nueva original o sea que vamos a trabajar sobre esta matriz vamos entonces a seguir con ella tenemos ahora esta matriz, ya hemos cumplido el primer paso los primeros cuatro ceros ya están. 1 2 3 4 que indicaba el primer paso. Vamos a hacer el segundo paso. El segundo paso nos dice que convirtamos esto a ceros. Entonces vamos a trabajar sobre ello. Para eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos convertir esto a cero. Podemos hacerlo combinando estas dos filas o estas dos. ¿Por qué no debemos tomar la de arriba? Si combinamos la de arriba, miren que aquí está el menos 2, me afectaría el 0 que tengo en principio, entonces no me serviría. Entonces debo trabajar o con esta fila o con la de abajo. Entonces vamos a efectuar esa operación. Para ello vamos a trabajar con la fila de arriba, vamos a combinar estas dos. Pero es indiferente, podríamos trabajar con la de acá, vamos a trabajar con esta. ¿Qué vamos a hacer? Para que nos dé 14, solamente debemos multiplicar este número por 7. 7 por 2 nos da 14. Y al sumar, esto se anularía. Entonces vamos a multiplicar toda esta fila por 7. Entonces 7 por R3 más R2. Ya sabemos que estos pues, no van a haber afectación. Y ahora miremos la de abajo. Hacemos lo mismo. Combinamos, pero ahora estas dos. R4 más este pero debe ser multiplicado por 5. 5 por 2 nos da 10. Como son de signo contrario, se anulan. Entonces, esta sería la fórmula que debo aplicar para esta fila. Vamos entonces ahora a encontrar cada uno de los valores de esta fila. Y luego procederemos con la de abajo. Entonces, sería la A31, que sería la fila 3, columna 1. 7 por 0. Más 0, pues nos va a dar 0. No se había afectado. La siguiente: 7 por menos 2 más 14. Esto da menos 14, más 14 nos da 0. A33, 7 por menos 9 más por menos, pues nos da menos, menos 17. Esto nos da menos 80. Si nos iguales se suman, esto queda negativo. Más negativo nos da menos 80. A34 7 por 30 más por menos menos 25 igual a 185. La siguiente 7 por menos 38,9 menos 32,7 nos da menos 305. Ya tenemos los valores para reemplazar. Esta fila entonces nos quedaría de la siguiente forma. 0, 0, menos 80, 185 y por último menos 305, que son los valores de esta fila. Vamos a mirar la siguiente, la fila de abajo. Pero para ello, como hemos modificado, no olvidemos que estamos trabajando sobre esta original y no sobre la que ya ha cambiado. Vamos a utilizar... La anterior, entonces R4, R4 más 5R3, entonces vamos a hacer la fila 4, entonces 0 más 5 por 0 daría 0, entonces no cambia. A4, 2, 10 más 5 por menos 2, 5 por menos 2 nos da Menos 10 y 10 menos 10 nos da 0. A43, menos 4, más 5 por menos 9, esto nos da menos 49. Signos iguales se suman. Ahora, A44 va a ser 7 más 5 por 30. Esto nos da 157. Ahora, menos 36 más 5 por menos 38,9, esto nos da, 230,5, ya teniendo estos valores, podemos reemplazar, en esta fila, nos quedaría, 0, 0, menos 49, 157, y menos 230,5, estas son las operaciones, que hemos realizado, de esta fila, entonces, con esta, es que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir, con esta. Ya hemos cumplido el paso 1 y el paso 2. Reducimos esto a ceros, esto a ceros, vamos para el paso número 3. ¿Qué nos dice el paso 3? Que estos números se deben convertir a ceros y esto también. Entonces, vamos a hacer operaciones entre esas matrices para obtener el 0 de acá... Y también lo vamos a hacer para este y para este de acá abajo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Combinaciones. Vamos a combinar, podemos combinar esta, la podemos combinar con cualquiera de estas filas. Vamos a trabajar con esta de acá abajo. Vamos a combinar R1 con R3. Entonces, para ello, como debemos anular esto en ceros, debemos truncar 80, multiplicaría lo de arriba, y el 3 multiplicaría lo de abajo. Entonces nos quedaría la siguiente forma. 80R1 menos... ¿Por qué el menos? Porque debemos, como ambos son negativos, debemos convertir este a positivo. Entonces menos por menos nos va a quedar más. Y al sumar se nos cancelaría. Entonces por eso debo poner con signo menos. Ahora, para la siguiente vamos a combinar esta fila con la fila 3 entonces hacemos lo mismo, el 80 multiplica lo de arriba y el 17 lo de abajo vamos a trabajarlo de la siguiente forma 17 por R3 pero como vemos que son del mismo signo uno debe ser positivo, entonces vamos a poner menos 80 por R2 ahora para la fila de abajo vamos a combinar La siguiente manera, vamos a combinar esta fila con esta de abajo, o sea que 80 va a multiplicar todo lo de abajo y el 49 va a multiplicar a lo de arriba. Entonces va a quedar 80 por R4 menos, volvemos al mismo caso, ambos son negativos, entonces por eso debe quedar con signo menos para que quede positivo, 49 por R3. Estas son las operaciones que vamos a proceder para realizar los cambios en la matriz. Empecemos con la primera fila. A1,1 va a ser 80 por menos 2, miren, sería 80, menos 3 por 0. 80 por menos 2, menos 3 por 0. Esto nos daría menos 160. Ahora la siguiente, 80 por 0, menos 3 por 0, nos daría 0. A1, 3, 80 por menos 3, menos 3 por menos 80. Como vemos, esto nos tiene que dar 0, porque estamos buscando que este valor sea 0. La siguiente, A1, 4. 80 por 6, menos 3 por 185. Esto nos daría, menos 75. Y la última, 80 menos 14.5, menos 3 por 305. Efectuamos la operación y esto nos da, menos 245. Para estos valores tan grandes, es bueno apoyarnos de la calculadora, para hacer esas operaciones, para ser un poco más exactos. Bien. Vamos a continuar ahora reemplazándolas. Nos va a quedar menos 160, 0, 0, menos 75 y menos 245. Hemos reemplazado esta primer fila. Vamos a continuar con la siguiente. Para ello, pues, apoyémonos de la tablita original, ya que vamos a estar intercambiando matrices entre ellas, entonces es lo ideal trabajar siempre con la anterior, estamos trabajando ahora para la fila 2 17 por R3, entonces 17 por 0 menos 80 por R2, 80 por 0, esto nos daría 0, no se ve afectada la siguiente 17 por 0 menos 80 por 14 esto daría 0 y esto quedaría menos 1120 A23 17 por menos 80 menos 80 por menos 17 esto nos da 0 miren que ya aquí hemos anulado otro valor acá en la matriz esto valdría 0. Miren que en estas operaciones hemos intervenido entre estas matrices. No podemos trabajar con la de acá. ¿Por qué? Porque al trabajar con ella me afectaría estos ceros. Por eso las operaciones deben que ser entre estas mismas. Entre R2 y R3. O R3 y R4. Ahora, A24 sería 17 que multiplica a 185... Menos 80 por menos 25. Ahora tenemos que esto nos da 5145. Para la siguiente, A25, sería la operación de 17 por menos 305, menos 80, menos 32,7. Esto nos da menos 2.569. Si tienen alguna duda, les recomiendo que vayan mirando, pueden retroceder o adelantar el video para que se apoyen y vayan viendo el paso a paso y vayan comparando con sus cálculos en sus notas. Bueno, vamos a continuar reemplazando la fila 2. Nos quedaría 0, menos 1120, 0, 5145 y por último menos 2569. Ya hemos reemplazado la segunda fila, vamos ahora a trabajar con la fila 4, miren que ya hemos convertido estos dos en ceros como lo, lo pide el, el tercer paso, solamente nos está faltando el tercero, a3,1 sería 80 por 0 menos 49 por 0 pues nos va a dar 0, todo número multiplicado por 0 siempre va a dar 0, a3,2 ocurre lo mismo esto va a seguir dando también 0. Ahora A33, aquí ya no están los ceros, entonces sería 80 por menos 49, menos 49 por menos 80. Tener muy presente el manejo de signos para no tener errores en los cálculos. Esto nos da 0. Esto queda positivo y al restarle esto nos tiene que dar 0. Siguiente, A34. 80 por 157 menos 49 por 185. Esto nos da 3.495. Y por último tenemos A35, que sería 80 menos 230.5 menos 49 por 300 menos 305. Esto nos da menos 3.495. Ya aquí tenemos toda la fila 4, podemos reemplazar. Una corrección acá. Todos estos valores acá no son A31, sino A4. A41, A42, A43, A44 y A45. Puesto que estamos trabajando con la fila 4 y no la fila 3. Entonces, una corrección acá. Esto nos quedaría entonces 0, 0, 0. 3.495 y menos 3.495 como podemos ver ya tenemos valores iguales esta entonces es ahora la nueva matriz con la cual vamos a seguir trabajando tenemos entonces lo siguiente ya hemos cumplido el paso 1 paso 2 Paso 3. Ahora vamos a continuar con el paso número 4. ¿Qué dice el paso número 4? Que debemos convertir este valor a 1. Para ello, ¿qué es necesario hacer? Solamente dividir por el mismo número para que nos dé 1. Entonces, vamos a hacer ese paso. Vamos a dividir R4 por 3495 para que nos dé 1. Entonces vamos a efectuar esa operación. Entonces todo lo de arriba no se va a ver afectado, solamente esta fila, la fila 4. Entonces tenemos que A41, pues 0 dividido, cualquier número nos da 0, ocurre lo mismo para A42 que también es 0, nos va a dar 0. Para A43, 0 sobre el mismo, 3495 da 0, pero aquí A44 sí nos va a dar 1, entonces aquí ya reemplazamos, vamos a tener el valor de 1 y a 4, 5 nos va a dar menos 3,495 dividido 3,495 nos da menos 1, reemplazando entonces nos quedaría 0, 0, 0, 1 y menos 1, estos son los valores de esa fila, quiere decir que ya hemos cumplido con ese paso, ahora vamos a continuar con los siguientes pasos, tenemos paso 1, 2, 3, paso 4, ahora vamos a cumplir con el paso número 5, ¿Qué dice que debemos convertir estos términos, estos tres términos en ceros, entonces para ello vamos a hacer operaciones entre matrices, ¿Qué vamos a hacer vamos a anular primeramente este término para anularlo vamos a combinar esta fila aprovechando que este ya está convertido en 1 vamos a trabajar sobre esta fila entonces vamos a trabajarla, a combinar r1 con r4 y asimismo lo vamos a hacer con la fila 2 vamos a combinar este con la fila 4 y esta fila 3 la vamos a combinar con la fila 4 nos quedaría la siguiente forma para la primera 75, como necesito que sean iguales, debo truncar, 75 multiplica el 1, y el 1 pues no afecta, entonces esto queda 75, 75 por R4 más, como son de signo contrario, se van a anular, entonces no hay problema con el signo allí. Para la siguiente, va a ser este valor, multiplica a R4, menos porque el menos? Miren que ambos son positivos, uno debe ser con signo contrario, entonces por eso, menos R2, para que se puedan anular. Y por último, 185 multiplica a R4, menos, ocurre lo mismo, son de mismo signo, debe ser de signo contrario, por eso menos R3. Ya teniendo las operaciones, vamos a efectuar para cada fila esas operaciones. Empecemos con la fila número 1. A1, 75 por 0, más por menos, 160. Esto nos da menos 160. Todo número multiplicado por 0 nos da 0, o sea que nos queda menos 160. a 12 75 por 0, más 0, pues nos va a dar 0. a 13 75 por 0, más 0, pues nos sigue dando 0. Ahora, A1,4 acá cambia 75 por 1 más menos 75, signos contrarios, eso nos daría 0, se si anulan. Y A15 sería 75 por menos 1 más menos 245, esto nos da menos 320. Ambos son de signo negativo y se suman. Ya podemos reemplazar entonces la fila 1. Nos quedaría menos 160, 0, 0, 0 y menos 320. Vamos a continuar con la fila 2. Para ello, no olvidemos que estamos trabajando sobre la anterior. Como ya hemos modificado, pues para que no nos perdamos, estamos trabajando sobre esta. Entonces, 5145 por... 0, menos 0, pues nos va a dar 0. A22, 5145 por 0, menos, menos 1120, eso nos va a quedar, cambia de signo. Ahora, A23, 5145 por 0, menos 0, pues nos va a dar 0. Ahora, A24, 5145 por 1, menos 5145, nos va a dar 0. Miren que se anula. Ahora, por último, A25. 5145 por menos 1, menos, menos 2569. Esto nos da menos por menos más. Este es mayor, quedando con signo negativo, por ende, nos daría menos 2576. Ya teniendo esto, podemos reemplazar... La fila 2. Nos quedaría 0, 1120, 0, 0 y menos 2576. Vamos a proceder ahora con la fila 3. A31, 185 por 0 menos R3 nos va a dar 0. Ahora la siguiente, 185 por 0 menos 0 nos va a dar 0. 185 por 0, menos por menos 80, esto nos daría 80, cambiando de signo. Ahora, A34, 185, acá una colección, acá es 1, por 1, menos 185, esto queda igual, esto nos daría 0. 185, menos 185 nos tiene que dar 0, o sea, acá debe ir un 1. A35, 185 por menos 1 menos menos 305. Esto nos da 120. Ya teniendo estos valores, podemos reemplazar en la matriz. Nos quedaría 0, 0, 0, 1 menos 1. Tenemos eh, corrección: acá queda 0, 0, 80. 0 y 120, que es la fila 3 la que estamos corrigiendo. Esta ya la hemos modificado. Entonces, ya aquí vamos a continuar solamente con el último paso. Ya tenemos los ceros que necesitábamos, que son todos estos. Solamente nos haciendo falta reducir este término a 1, este también y este último. Entonces vamos a pasar al último paso. Ya hemos puesto los pasos 1, 2, 3, 4, 5 y por último el paso 6. Para ello entonces solamente hay que hacer, hay que dividir por el mismo número pero con el mismo signo. Entonces este quedaría dividir toda esa fila con menos 160, el siguiente con 1120 y el último con 80. Para que este valor nos dé 1, para que este de valor dé 1 y para que este valor dé 1. Entonces efectuamos esa operación. Entonces, menos 160, menos 160 pues nos va a dar 1. Y como esto no se va a ver afectado, solo me interesaría el último término, A51. Menos 320 dividido menos 160 nos da 2. Ya tendríamos estos dos términos. Ahora para la siguiente, A22 para la fila 2. 1120 dividido 1120. Esto nos va a dar 1. Y para A25 va a ser menos 2576 dividido 1120. Esto nos da menos 2.3. Por último, tenemos para la fila 3, R3 acá, sería 80 dividido 80, pues nos va a dar 1. A35 sería 120 dividido 80, esto nos da menos 1.5 ya tenemos todos los valores para reemplazar en la matriz, entonces la vamos a cambiar nos quedaría todo esto en unos y este valor nos quedaría 2 menos 2,3 menos 1.5 y menos 1 quiere decir que x sub 1 vale 2 x sub 2 menos 2.3 x sub 3